Fighters cómo estamos en esta gran noche De hoy En esta gran noche Y bueno Hoy os traigo con Call of Duty <risa> Call of Duty Black Ops 3 beta Y termina Hoy, no, mañana, lunes A las 7 de la mañana Y, -a. y vamos a volver A la base Warfare Y ya, yeah, 2014 Bueno, <ríe> como estáis Bueno, no está. estamos 2015 Como estáis viendo, vamos a usar a un especialista Ya casi tengo desbloqueado Al siguiente, al Nomad Y no sé si usar esta est, uh, Este, venga, mismamente Este es Lo que haces con las espadas De arriba, es hincarlo Al suelo y Adiós mundo <ríe> Así de claro Vamos a jugar una baja confirmada Que es lo que más me gusta de este juego ¡Una puta baja confirmada! Me vuelvo loco Y bueno, aquí La gente es muy viciada, como estáis viendo Mira, este me encanta El... Creo que es... No sé cómo se llama Es este, creo El siguiente El Reaper Reaper Y vamos a empezar la partida Y... Hay dos Reaper y su ventaja es eh, que se hace fantasma o algo de eso. Pero a mí no me puede ni Dios. Así que nosotros somos Gravity Spikes. Así que vamos a coger nuestra arma, la del corazón, y vamos a matar a mucha gente. Y vamos a ser famosos en el Call claro of Duty. La verdad es que no, pero vamos, vamos. En este mapa, que, recuerdo yo que me saqué el. La última. Bueno, ahora tengo los aviones suicidas. Como siempre, vamos a tirar una granada. Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Si no me pilla nadie, por aquí. Vamos por aquí. Eh, vamos por las escaleras. Nadie, ni, ni Dios me mata. Vamos, hay uno, siempre hay uno ahí. Siempre hay uno. Mira la pierna, mira la pierna, mira la Epa, epa, epa, que me mata. Me están invitando, pero no pasa nada. No sabe que estoy grabando dónde estás dónde está me mató con la pistola así que seguimos seguimos nosotros no nos rendimos nunca los fighters nunca se rinden así que vamos a seguir estaréis pensando este está loco no estoy loco estoy motivation así que venga vamos bien bien bien bien bien muerto cogemos la chapita ¿eh? cómo ¿eh? y vamos a seguir adelante aquí debería de haber mucha gente mucha people ¿eh? People, dónde ahí, aquí, aquí. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Buena. Y seguimos matando. No, voy a ir por ahí. Venga, me, me meto por aquí a ver quién coño hay arriba. Tú que te... ¡Ah, eh! Ay. Le ha costado, le ha costado el muñeco. Vale, me meto por el aire y le mato. Eh, ¡Vamos ahí! Nosotros podemos. ¡Wow, señores! Vamos a ver... Bueno. Vamos por aquí. Van a subir por aquí, ya verás. No quiero que... No quiero morir, tío Vamos aquí a ver... ¡Epa! He matado a uno He matado a uno y eso me basta He matado a uno Vale, vamos a pillarlo por las espaldas Si no... Si no llega el típico que me mata si no te quedas... ¡Uf! Vale, tenemos... Estos que creo que están todos afuera Vamos a tirarlo Vale Coméroslo. Lo he tirado un poco antes, yo creo La he cagado, porque lo he tirado mucho antes de llegar abajo, ¿sabes? Y eso no mata nada, solo hay que saber usarlo, bueno, llegar un poquito más abajo y tirarlo He sido un poquito... un poquito lanzado con el misil eh, La última racha que tengo me la he cambiado y se llaman eh, aviones... aviones suicidas, creo que es O no sé... ¿A dónde vas? Mira, a ver, esto se tira así, a ver dónde podemos. Aquí, aquí, aquí, madre mía. Si no matan a ninguno, nos podemos hinchar. Pero es que tarda mazo. Bueno, ya os estaréis ahí diciendo, vaya, son los son No matan nada, pero. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. No matan nada. Cabrón. Ese se ha a chapas, eh. Ese que no se queja hoy. A ver, vamos a ponernos encima de las rockips ¡Eh! ¡Parecemos por sorpresa! Y seguimos Seguimos Jugando Jugando do. Me llamaréis eres un viciado Te ves en este día jugando Pues la verdad es que no <ríe> Me paso más tiempo en la calle a la vida. Bueno, pero da igual Uau Tiene cabrón? Nos metemos a la piscina, aparecemos la por sorpresa. dónde va, chaval? Vale, por allí nomás, somos. No más, asomaría. Creo que había uno ahí, ¿eh? ¡No! ¡Me mató! Da igual, da igual, señores, nunca nos rendimos. Nunca nos rendemos. Eso dicen. Siempre. Claro, está. Mira, mira cómo deslizo. Le tiramos una granita, le tiramos la cerradora, como siempre. Epa. Vale. Epa, epa, epa, epa. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. ¡Hala! Eso también es lo que hace, ¿verdad? No me acordaba. Que se multiplicaba y. El, el que es el jugador, porque así lo pone más fácil, ¿sabes? Lo que hace es. ¡Epa! ¿Dónde vas? Man? Fuck. Está ahí, está ahí en la ventana Está ahí, está ahí, mírale, mírale sal, sal, sal, sal, sal ¿Qué me dicen? ¡Cómete la granada! <ríe> y seguimos, seguimos Nunca nos rendimos Lo he dicho ya 80.000 veces, pero da igual Porque mira ¡Uy! Uh, dos chapas Dos chapitas Que nunca ¡Fuck! Otra vez Vale, ahora nos están matando, ¿eh? Nos están matando mucho, ¿eh? Que no se motiven Que cuando yo... Mato, siempre mato que se motiven ¡Epa! Eh, la liamos, la liamos, la liamos Mierda, me da su bala Acá hay otro, eh Hay otro, hay otro, cuidado Yo no creo, no le he tirado a cebadora Tío Me da Joder Bueno, da igual, igual, igual Nunca nos rendimos Uf, Cada vez que me maten voy a decir eso Nunca nos rendimos A ver Tiene la uno para aquí Mierda <ríe> Soy muy malo, ¿vale? Soy muy malo Solo que empieza muy bien el vídeo quien, quien empieza bien acaba mal Siempre pasa eso Y... ¿Lol? Eh... Vale Voy a ir con más cuidado eh. Voy a intentar sacarme otra vez los aviones suicidas, que no sé por qué se quieren suicidar, pero se suicidan igual. Porque lo digo yo. Bueno, porque mando una... Vamos, los aviones, tú están diciendo, no, no te saques mala raza que no estamos sin aviones. ¡Eh! Y sin soldados. O no sé si son de estos que se controlan eléctricamente, de esos. Pero nos están remontando, eh. Nos están. Y yo... Madre mía, voy a quedar negativo, ya verás. Voy a apostarme todo lo... Pero eso me raya mazo. No se la ha tragado, no se la ha tragado, no se la ha tragado. Podemos contratar Vale, vale, vale mira, mira. Ah, ah. Yo soy Juanmi, ni he matado. No, Juanmi, en realidad. Estaréis viendo por para ya. Estaréis viendo. Vale, vale, vale. Tienen que estar ver aquí. Vale, vale. Ah, no, no. Vale, nos están remontando. Nos están remontando Hay que coger chapitas ¡No! Pero, tío Estoy muriendo muchas veces ya, eh Me estoy cansando ya de tanto morir <ríe> No, tío Uah. Da igual, da igual, da igual Yo creo que Nos estamos rindiendo ya, eh No, no tío ¡No muere! No muere ¡No, ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Madre mía Mira, 15, 15, mira, tío Podríamos ir de mejor y no vamos O sea pues Es que, madre mía Yo no sé si se ha ido la gente Y se ha metido más nueva, pero es que yo las veo mejor, eh Vale, mira, mira, mira. Vamos, nunca nos rendimos, ¿quién dice? No, no, míralo, chaval ¡Eh, no, no, no, no! Vale, vale, viene, viene, viene, viene Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado viene, Ahí esa le fusilan No la han fusilado Sí, sí la han fusilado Silencio ¡Epa! No, me matan nunca Digo que me faltaba ya tuve. Que no había nadie Y ahora de repente sí hay Madre mía Más silencio Bueno, desbloqueamos Gravity Spice Ready No sé qué significa eso lo malo es que han puesto. Epa, epa. Aquí tiene que haber uno. Aquí. Y me mata, tío. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí el pero. Aquí el pera. El pera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Hacemos 13-14. ¡Vamos! Doble baja. Doble baja. Y acabamos el vídeo con esta super doble baja importante. ¿eh? Mira, mira, mira, mira. No aparece nadie. Y de repente. ¡Qué mago! ¡Adiós! Y nos despedimos el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Y espero que os cuidéis. Eh, Dadle a like, como siempre. Suscribirse. Compartir el vídeo. Dadle a favoritos. Y hasta la próxima. Adiós.